Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, no sé si lo recordáis, pero en el anterior vídeo nos quedamos en esta pequeña islita, conseguimos escapar de los salvajes eh, que se estaban refugiando del coronavirus, no se habían enterado que esta pandemia había pasado, ya podían salir y aunque ya veremos si en septiembre nos los recluyen otra vez de las casas o no, esperemos que no. Y bueno, habíamos conseguido unas moras, de una zarzamora que hay por ahí y tal. Y bueno, hoy vamos a proseguir el camino porque yo creo que hay un largo recorrido hasta el próximo destino, que no sabemos qué destino nos va a guardar y qué destino o qué final nos va a guardar. Yo creo que va a estar bastante interesante, así que seguimos con noticias nuevas. Ya nos vamos alejando de donde estábamos antes, ¿vale? De la playa. La verdad es que da un poco de miedo porque eh, no se ve fondo, está bastante oscuro. Y bueno, intento ir un poquito por la sombra porque la verdad es que el sol peca, pega bastante eh, a estas horas de la mañana. Y, y nada, lo único que puedo hacer es seguir remando y ver hacia, hacia dónde llegamos y a ver si llegamos a alguna civilización porque ahora mismo estamos perdidos en medio de lo que es la, la jungla no es, es demasiado espeso para poder atravesar por el camino poder, para poder atravesar entre la maleza pero bueno nosotros seguiremos remando a ver si llegamos a un buen puerto que se dice vale parece que ahí adelante tenemos un pequeño arrecife entonces va a ser bastante complicado pasar con el flotador igual que con los barcos cuando están en el mar no y, y nos va a tocar ir andando, además estamos yendo río arriba y si esto fueran unas cataratas o unas corrientes sería muy difícil nadar hacia arriba Así que a lo mejor o nos toca andar por fuera o nos toca atravesarlo andando, lo cual va a ser bastante complicado Ha dejado de cubrir el río, vale. ahora mismo estamos de pie, no llega ni siquiera a las rodillas la altura del río y ya veremos eh, si podemos cruzar por ahí porque la verdad es que lo veo bastante complicado Ya no podemos ir nadando y las cosas están muy muy complicadas Ya veremos hasta, hasta dónde llegamos Los peces de este río me están comiendo las penas Probablemente sean pirañas diseñadas genéticamente para comer humanos Lo cual pues me da bastante miedo Pero esperemos sobrevivir Hemos tenido que salir fuera del agua La aventura está siendo muy complicada, la verdad eh, Ya veremos a dónde llegamos Esperemos que merezca bastante la pena, porque ahora mismo estamos sufriendo bastante. Creo que vamos a tener que seguir por el agua, porque esto está lleno de zarzas por todos los lados y nos hace imposible continuar, así que vamos a tener que, que atravesar por el agua, porque si no, nos vamos a tener que quedar aquí o dar la vuelta, que es peor. Bueno, parece que hemos llegado a una especie de claro, una pequeña playita, pero quiero continuar mi camino no nos vamos a poner aquí a tomar el sol y a descansar porque todavía hay mucho que explorar por ahí veo unas corrientitas si veo algunos rápidos que estén chulos me bajo con, con el flotador que yo creo que va a estar bastante guay además tenemos que coger distancia de los salvajes que nos seguían antes el día anterior porque porque son muy peligrosos y no sabemos si puede haber más creo que vamos a aprovechar estas corrientes que hay aquí para tirarnos con el flotador un ratito y así recuperar un poco las energías si os gusta mucho este tipo de vídeos de este tipo de exploraciones apoyad mucho este vídeo para poder coger una rueda de tractor vale y hacer descenso de, de ríos con rueda de tractor que yo creo que puede quedar algo muy chulo, eso sí. Siempre me ha costado mucho encontrar una rueda de tractor, pero si veo que hay mucho apoyo en el vídeo, la buscamos y bajamos por el río. no sé qué esperabais de un flotador de 3 euros la verdad yo no esperaba mucho pero bueno el caso es que ha sobrevivido lo cual está muy bien no sé si sois conscientes del pedazo sitio que acabamos de encontrar aquí tan chulo ¿eh? con sus cascaditas ¿eh? ahí al fondo con un poquito de agua está muy bonito el sitio está muy chulo La verdad es que es una pena que esto lo tenga que grabar con el móvil, porque la verdad es que con la cámara yo creo que este sitio hubiera salido bastante chulo. Pero bueno, es lo que hay, porque la cámara no cabía aquí dentro, sino sí que me lo había traído. quizá la próxima vez busquemos un vídeo un poquito más grande. ¿Qué os parece este sitio? eh? Está muy, muy chulo. No hay corrientes, me están comiendo las pirañas en las piernas. ¡Ah! ¿eh? Cada vez son más grandes. <ríe> Qué raro. Parece que hemos encontrado una pequeña presa. Ahí al fondo hay algo de civilización. Si el sol me deja, ¿vale? Lo que sí parece que está todo cerrado. No hay nadie dentro de esas casas. Parece que hace mucho tiempo se abandonaron, pero aquí al menos las aguas parecen algo más tranquilas y podemos continuar nadando río arriba, pero estamos bastante, bastante perdidos. Aunque eso parezca césped y que es sólido, en realidad son arenas movedizas y si intentamos pasar por ahí probablemente nos hundamos y no podamos volver a salir y probablemente nos ahoguemos. Como veis, el resto de sitios para pasar está bastante complicado porque esos son zarzas, así que es bastante complicado. Pero uno de esos es que nos pueden dar moras y podemos comer un poco porque ya va siendo la hora de comer. Lo que sí, pues tendremos que volver al agua y continuar por allí porque no veo otra solución. Como podéis ver, hemos vuelto al río, ¿vale? porque yo creo que es el sitio más fácil. Para avanzar, eh, cualquiera que me vea aquí con la camiseta de despedida de soltero y el flotador va a pensar que me han soltado en algún pueblo y, y me las tengo que ingeniar para, para poder volver a casa nadando por el río. Pero bueno, la verdad es que estoy yendo río arriba y yo creo que vamos a encontrar un sitio que va a merecer mucho la pena todo este, todo este camino. La verdad es que. Hasta ahora está costando bastante avanzar, pero, pero creo que, que vamos a encontrar algo interesante. Bueno, pues aquí llegamos a una charca, la verdad es que la había visto por Instagram y tal. Y lo guapo de eso es esta cuerda que vemos aquí, que a partir de este momento, en ese instante, el móvil se me mojó y ya dejó de haber audio en el móvil. Pero bueno, al menos tengo estas cuantas imágenes eh, que pude recuperar. Pero el caso es que el resto de, de vídeos eh, no se ven demasiado bien. Así que nada, volveré ya con la cámara porque ya sé cómo llegar. Y, y repetiré porque la verdad es que el sitio está bastante chulo. Bueno, pues por hoy ya está bien. Ya ahora todo río abajo. La verdad es que va a ser una paliza, pero bueno. Aquí ya llego donde empecé. El caso es que, bueno, pues ya como no hay audio, aunque intente hablar... Pues no se graba nada, lo bueno es que nada, conseguí secar el móvil metiéndolo en el horno, que eso es un vídeo que tengo también, también subido Y nada, pues menos mal porque así recuperé estos vídeos y bueno, también recuperé el móvil y ya funciona perfectamente Lo que pasa es que bueno, haberlo metido en ese recipiente no sirvió de demasiado, pero bueno Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego